Hoy, 14 de febrero del año 2022, vamos a hacer una revisión del avance del COVID-19 en el Perú. En relación al número de casos, ya se está, está disminuyendo significativamente en todas las regiones del país. Pero si miramos los fallecidos, todavía este, en algunas regiones andan en la cresta de la ola, mientras que en otras ya va disminuyendo este, con, cierto, con cierta significancia. Finalmente, vamos a revisar reportes sobre el riesgo de hospitalización cuando las personas se han vacunado y que es muy similar a las personas que se hayan infectado previamente con COVID. Veamos. Primero veamos el avance de la vacunación en el país. Ya con dos dosis, ya existen a más del 71% de personas. Con tres dosis, casi un 28% de, de personas en el Perú han sido vacunadas. Las regiones que tienen menos vacunación, y voy a mencionar aquí, son Madre de Dios, Amazonas, Puno, Ucayali, Loreto, Ayacucho, Huánuco, San Martín, entre otras. Esas regiones, este... Vamos a ver su, su, su comportamiento en relación a los casos y fallecidos. El número de casos, como les mencioné, está bajando significativamente en todo el país. Eh, está casi en niveles de principios del mes de enero del año, de este año. Y considero que en, en unas, eh, una semana más o dos máximo ya va a terminar la, el, esta, esta ola, tercera ola pandémica. Mientras que el número de fallecidos ya ha empezado a descender ligeramente a nivel nacional. Veamos lo que ocurre en los fallecidos en las regiones. A nivel, en las regiones, es, cada una se comporta un poco diferente. Eh, las regiones con que todavía consideramos que están en la cresta de la ola son Puno, que tienen bajo una de las regiones con menos porcentaje de vacunación. Luego viene Arequipa, este, Ancash. Estas regiones todavía este, están en la cresta de la Uní, UNI, Lima, provincias. Mientras que otras regiones ya han empezado a descender ligeramente, por ejemplo, La Libertad, Cusco, Piura, Cajamarca, Ica, en relación a fallecidos, ya han empezado a disminuir. Lambayeque. Mientras que otras regiones, este, ya como Lima, las regiones de Lima, Lima Centro, Lima Este y el Callao, ya se nota un descenso en el número de fallecidos de manera sustancial. Considero que este, el número de fallecidos van a, consider, a, van a con, continuar descendiendo en el, los siguientes días y eh, puede durar unas dos o tres una dos o tres semanas más para que termine este, de concluir el número de fallecidos en esta tercera ola. En relación a los pacientes hospitalizados, también ya existe una disminución significativa del número de pacientes hospitalizados a nivel nacional. Veamos ahora qué, eh, qué población ha sido la más eh, infectada en esta tercera ola. Y observamos que son los jóvenes los que han sido, este, los que han tenido mayor número de infecciones seguidos de los adultos, luego los adultos mayores, luego los jóvenes y finalmente los niños que han subido una, contagios mínimos reportados. Pero si observamos los fallecidos, en con utilizando los, los datos de fallecidos por, por todas las causas, observamos que son los adultos mayores los que han sufrido más número de fallecidos. Los adultos mayores han sufrido más en esta tercera ola, seguidos de los adultos y los jóvenes. Hemos tenido más o menos este, unos 80 adultos fallecidos por semana, frente a unos 400 este, adultos mayores fallecidos por semana esa es la relación es, es, es, es, ustedes observan es un, una brecha muy grande entre, una referencia muy grande entre los adultos mayores que han fallecido en esta, en esta pandemia mientras se compara con los adultos y los jóvenes podemos ver en la siguiente gráfica el número de, de, de, de camas disponibles y se observa también que el número de camas disponibles el, está. está este eh, el, Perdón, el número de camas ocupadas está disminuyendo rápidamente en los últimos días. El número de camas para COVID-19. Veamos. Entonces, esos, todos, todos estos indicadores nos dicen que ya estamos yendo hacia el final de la tercera ola. Bien, veamos ahora un, un, un, una serie de artículos en relación a la inmunidad después que a una persona le haya dado COVID-19, que haya sido infectado con, que se haya sido infectado con COVID-19. Con SARS-CoV-2 y haya obtenido COVID-19. Este reporte de Lancet Infectious Diseases nos dice que existe este, una larga, protección larga de seis, ocho meses después de que la persona ha sido infectada, que, tiene, que tenga protección, que tiene protección contra la COVID. Y esta protección es muy similar este, a las que la, le otorgan la vacunación, inclusive superior en muchas cosas a las que tiene la, la vacunación, en este, por, por ejemplo, por RNA mensajero, que solamente te protege contra la, la espiga, mientras que la infección tiene muchos, este Muchas proteínas a las cuales está reconociendo este, la, el sistema inmunitario. Entonces, este, este, este, este artículo menciona que posiblemente algunas esas personas que se han recuperado de COVID-19 no puedan beneficiarse necesariamente de la vacunación. Otro estudio que habla de eso, de la necesidad de la vacunación de COVID-19 en aquellas personas que ya han tenido, que ya han padecido COVID-19, este estudio publicado en el Clinical Infectious Diseases menciona que aquellas personas que hayan sido infectadas previamente o que se hayan vacunado, tienen esta protección contra la COVID-19 y que la vacunación en aquellas personas previamente infectadas no provee una protección adicional por muchos meses, por 10 a 12 meses. Estas personas que se han infectado están protegidas contra enfermedad grave de COVID-19. Finalmente, un estudio del CDC, Centro de Control de y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, nos dice el riesgo de, para hospitalización de aquellas personas eh, en relación a, al estado vacunal y a, y a, la, y a, la, a su estado previo de y de infección. Riesgo contra hospitalización. En esta figura es un resumen de esto, este, muestra dos cosas importantes. Que aquellas personas que no han sido vacunadas y que no han tenido este diagnóstico previo de COVID y se infectan con COVID, tienen un riesgo muy alto de, este, de infectarse y de hospitalizarse de enfermedad que les lleve al hospital. Este riesgo puede ser de 6, 8 a 10 veces el riesgo que si sí no se hubieran, este, que sí se hubieran vacunado. ¿no? Si se hubieran vacunado, el riesgo de, de llegar a la hospitalización es muy bajo. Si se hubieran vacunado, aún si, si han sido infectados o no. Y aquellas personas que no se han vacunado y se han infectado previamente, también el riesgo es muy bajo. Es casi muy similar a aquellas personas que se hayan vacunado. Entonces, esto este, confirma este, los, lo que acabo de mencionarles en los otros reportes, que aquellas personas que se han infectado, este, están protegidas contra infección grave de COVID-19. Este estudio de CD, del CDC es este, eh, pre, previo al, a la llegada de la variante Omicron. ¿Qué pasa con la, con la llegada de la variante Omicron? Este último reporte, protección de, contra, COVID, contra la variante Omicron de, de infección previa del SARS-CoV-2, confirma... Dice que la eficiencia contra COVID crítico, hospitalización severo, es del 87.8% todavía. O sea, aquellas personas que se han infectado con COVID están protegidas también contra la variante Omicron. En, es para COVID grave, para COVID este, crítico. Pero este, que este también menciona que este, eh, se pueden, estas personas pueden contagiarse con, con, este, con la Oriente Ómicron. Están protegidas en un 56%, pero podrían contagiarse. Pero si se contagian, ellos dicen que están protegidos este, contra, este, contra COVID grave en un 80, casi un 88%. Bueno, entonces, lo que significa que eh, aquellas personas que hayan sido vacunadas también o que, hayan sido este, o que hayan padecido infección de COVID están protegidas, ya sea contra la Delta o, o contra la variante Omicron. Y aquellas personas que podrían infectar, infectarse contra la Omicron van a recuperarse rápidamente si han sufrido este, previamente COVID o este, si, han, si han sido vacunadas. Es importante notar, recordar los datos del Perú, que hay todavía regiones entre las cuales todavía la población adulta falta vacunarse, es importante que se vacune con, con dos dosis por lo menos. Si ustedes quieren este, recibir más información, presionen el botón y marque la campana. Muchas gracias. Hasta la próxima.